¿Quieres abrir una fábrica o necesitas renovar tu maquinaria para tu empresa o unidad productiva? Es tu oportunidad para hacerlo. No pagan el IVA hasta el 8 de septiembre de 2022, los bienes de capital, plantas industriales, maquinaria pesada y vehículos de alto tonelaje que van en beneficio de la pequeña y mediana industria y gran industria de los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería. Sectores beneficiados. de la mercancía. Al 28 de febrero se importaron bienes de capital con IVA cero por 1.276 millones de bolivianos, de los cuales se vendieron 350 millones de bolivianos en el mercado interno. Con la política de incentivos tributarios apostamos por la industrialización y tecnificación de Bolivia. Estamos reconstruyendo la economía, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.